Por eso yo soy la más guapa aquí, Star ¿Lo que tú digas? como que lo que tú digas? Podría ser ah, más amable conmigo Mejor me voy de aquí ¿Eres una Hola Penta, ¿cómo estás? Star, me has asustado No hagas eso de nuevo, por favor Ahora necesito irme a mi rincón especial para sentirme mejor Me imagino que aquí nadie me asustará Uy. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ajá. ¡No hace gracia Rectan! Sí claro, simplemente no tienes sentido del humor. Quería ver a Ovalo. ey, hola Oba. ¿Qué pasa chaval? Aquí estoy yo de tranqui, de pana, siendo guay. Oye Circu, tenemos que hablar sobre tus problemas de ira. ¿De qué estás hablando? Estoy completamente bien. ¿No lo ves? Te estás enfadando de nuevo. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Yo no me enfado fácilmente. Es que no puedes darte cuenta. ¿Por qué no te calmas un poco, Circo? Cubo, estás haciendo un mal trabajo. O de Flecha, haz el favor de hacerme caso. Pedazo de anormal. No hace falta que me insultes. Ya me he cansado. Chicos, me he dado cuenta que últimamente no nos llevamos bien, así que he pensado que alguien debería estar al mando. Pues está claro que yo tendría que ser el líder. No. Lo vamos a comprobar en un concurso. Quien gane el concurso será el líder de todo el cielo. Propongo que nos dividamos en equipos. Buena idea, yo escojo a Penta para mi equipo. Yo iré con Cioqu. Creo que voy a escoger a Oba. Ova, ven aquí. Pirami puede ir a nuestro equipo si quiere. Rectan tiene que estar en mi equipo. Él es mi colega número uno. Ven aquí Exa. Puedes estar en mi equipo. Lo siento, Cora, pero Flecha es mejor persona que tú. Escojo a Flecha para mi equipo. ¿O oh, no? No puede viajar demasiado lejos, o mi maquillaje se irá. Yo me quedo aquí. Si queréis moverme a la fuerza, intentarlo. Estar. ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? Con este cochazo que tiene Ova. Guau, wow, así es más probable que ganemos. Más que probable, tenemos la victoria en el saco, solo tenemos que conducir por tres horas y ya habremos llegado. Por favor, Exa, vamos en desventaja. Si no hacemos algo vamos a perder. Eso no es mi problema, podéis ir solos. No podemos ir solos. Me estoy empezando a cabrear contigo, Exa. Conseguido.